Buenos días. En primer lugar, eh, quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia aquí, esta mañana de, de hoy. Excelentísimo señor Moscoso del Prado, admirados doctores don Ramón Tamames y Luciano Parejo, estimados señores, señoras, amigos todos. La Bolsa de Madrid fue creada en 1831 es una institución que acumula más de 180 años de historia, en el Real Decreto en el que se creaba la Bolsa de Madrid se la calificaba de manantial fecundo y perenne de prosperidad. Efectivamente, la Bolsa es un mercado y como tal se negocian productos. Es un punto de encuentro entre las dos figuras clave en una economía de mercado, las empresas y los ahorradores. Las empresas consiguen financiación para sus proyectos mediante la emisión de activos financieros, mientras que los ahorradores e inversores buscan una rentabilidad a su inversión. Sin embargo, la bolsa, el mercado de, valo de valores, sería inviable si no estuviera dotada de transparencia y si no fuera posible la liquidez de los valores negociados, esto es, si no existiera confianza. Realmente la confianza es el pilar esencial en toda la relación humana, afectiva, laboral, social, asociativa, profesional, nuestro colectivo, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas, ha sufrido, hemos sufrido en nuestras carnes, en nuestras haciendas, las tropelías legislativas retratadas en esta obra que hoy eh, se presenta y que es una crónica de cómo un marco regulatorio cambiante y caprichoso ha arruinado a decenas de miles de familias y con ellas a un sector y en alguna medida también a nuestro propio país. Los fotovoltaicos sin haber cometido ningún error, ninguna negligencia, hemos perdido nuestras inversiones por real decreto y con ellas nos han hurtado algo más, mucho más valioso, la confianza en las instituciones españolas. En 1893 la reina regente María Cristina inaugura este palacio de la bolsa, ubicado casualmente en la plaza de la lealtad, lealtad. Quiero leerles cómo define la Real Academia Española de la Lengua este término. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría del bien, legalidad, verdad y realidad. Verdad, legalidad, fidelidad, leyes y honor, valores que constituyen, si los hay, la confianza, pero que la destruyen en su ausencia. Sin valores desaparece efectivamente la confianza y junto con ella se esfuma también la paciencia. Decía el discreto Cervantes, por boca de Alonso Quijano, que los males que no tienen fuerza para acabar la vida no han de tenerla para acabar la paciencia. Y posiblemente así debería ser, pero cuando las familias fotovoltaicas contemplamos el proceder artero de los que ahora gestionan el Estado, para desposeernos de nuestros legítimos derechos, de nuestros patrimonios, de nuestra honorabilidad social, les debemos reclamar y les reclamamos enérgicamente que nos devuelva lo que nos corresponde. Y lo hacemos en todos los foros, en todas las instancias, y lo exigimos sin ira, pero airados, allí donde vamos. Pero en este entorno jurídico y académico, con un auditorio tan cultivado, en un marco tan elevado, esta exigencia la sublimearé en un Kouski Tanden Abutere Catilina Patientia Nostra. ¿Cuánto tiempo abusará usted de nuestra paciencia? Muchas gracias por estar hoy aquí.